Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel, una, dos y tres. Estoy aquí tan a gustito y estoy pensando que tengo ahí un paquete de maestra para abrirlo. Hola, buenas tardes a, sus, a Susurros del Papel. Soy Lucía, soy Lucía la nueva scrapera. Hoy estoy con Tira Mercedes eh, que va a hacer un, scrap, un, unboxing. un unboxing. Hola, yo estoy aquí con mi sobrina Lucía y vamos a hacer un unboxing. Ella está empezando en el mundo del scrap y tenía ganas de hacer un álbum de fotos y os vamos a enseñar lo que tenemos hecho por ahora. Venga Lucía, ¿con qué colección lo estás haciendo? Con la colección... De Scrabbelly, y mirad cómo vaya así, y por adentro voy así. Ah, lo vamos a enseñar de cerca. Así, ah, aquí veis, tiene mucho lomo. Todavía falta ponerle la hojita y ponerle los sobres y adornarlo. Y esta es su portada, su lomo. Y la su contraportada. contraportada. Y lo está haciendo con la colección de Scrappy Berry. Y esto como se dice, pues, tío, yo es que no sé inglés. Lewis. Pues con esta, mira. Ya lo he dicho ya cómo se llama. Porque si lo digo yo no lo vaya a entender. Y nada, pues ahí estamos y entonces hoy lucía me ha dicho tita si te llega algún paquete vamos a hacer un vídeo juntas y le he dicho venga y como me llegó el otro día el paquete de rocío de más pues vamos a enseñar lo que venía en ese paquete vale entonces vamos a apartar esto en un ladito ya cuando esté terminado os lo enseñaremos terminado vamos a ponerlo ahí y vamos a empezar enseñando. ¿Me enseñamos sello, Lucía, primero? Vale. Venga. ¿Estos? Venga, enseñalo. Sí. Mira, hemos comprado ese sello que son de, de Crash Company. Este para Pascua. Que es de, de, de, de Conejo. Lleva, lleva un montón de, de sello, ¿eh? porque no solamente lleva el conejo vamos a abrir alguno pa, pa, para ver. esto, esto lo que... ah, sí, eso es lo que lleva pero, hoy, si no lo rompo, si no rompo no más. es que no me he traído aquí el cúter a ver ahora mira trae todo esto sello trae el sentimiento, hierba estas flores, que no sé qué flores serán no sé. No sé. Se la han inventado. Y aquí. Otro sentimiento. Pues igual que este, hemos comprado también este de.. Este. Dale la vuelta, Lucía, que se ve. Ah, ese. Este. Y mirad lo que. Es que no lo voy a abrir porque me he cargado el packaging. Ah, es un ese. hombre o una mujer. Yo creo que es un elfo. Un elfo. Eh, con una flor. Con una Y de viene. Los sentimientos, sí veis y los dos son de craft and company estos lo cogimos a Rocío estos dos. ¿Qué más? Saca más ellos, Lucía. Estos dos. Mira, este me gusta un montón. Porque este hace como, como, como cristales rotos. Dale la vuelta para que este que se vea así bien. Sí. ¿Veis? Que hace como cristales rotos. No es un sello muy grande, muy grande, pero las ventanas que tenemos, yo por lo menos las ventanas que tengo, no son muy grandes. Si lo queremos estampar a modo de que tuviese un cristal roto o algo así, pues no son muy grandes. Entonces, yo creo que incluso poniéndole este chiquitito, porque yo no creo que tenga yo cristales tan no. grandes como para hacerle este. este. O este, mira este que chiquitito. Sí, este es más chico. Este es más chico, sí. trae sí. Grande, mediano y pequeñito está muy chulo a mí me gusta y, y este también. este es, que es como un de un dragón. Un dragón parece de juego de tronos ve y este es... De... parece charizard ah, yo que es eso ahí lo llevo yo <risa> <risa> que es de desde de, de qué de pink de pink de look this this news. ve este que dale la vuelta, que se vea por detrás y mirad todos los que trae. Mira, también traen sombras. Sí, también trae sombras. Trae sombras. Y este que, es que se estampa y después se puede colorear. Sí. con, con... Mirad, por ejemplo, mirad lo que hemos, lo que he pedido. Aquí hay uno, ese no me acuerdo, ¿qué tono es? Lo tiene que, ¿eh? que, que poner ahí. A ver. ¿Qué tono es? Es como un oro viejo. Es, es como un gris, ¿no? A ver, vamos a sacar lo que se puede. Sacar. Este, este, dorado. Este, dorado. Este, dorado, este, este es dorado. Este es dorado. Este es verde agua. Este es verde agua. Pero ese quedaría muy bonito para la escama sí. del dragón. Sí, y este. Nos... Este, este es como, como... como oro este... viejo, yo sí. creo, ¿eh? Mira, este es como un oro ¿Y este no sé cuál es? Y ese es blanco, blanco nácar. Bey. Bey. Este es como, como... Bey. Sí, y dice sí. este este base de agua. De agua. ¿Vale? y lo, si queda lo abrimos, mira, mira cómo. la punta es como un labio, sí. es verdad, mira, la punta, la punta es como, pintura, como un brillo, brillo de labio. labio, sí, es verdad, y yo no sé cómo a ver, vamos a coger un poquito, mira. más que nada, pues, es que voy a pintar en verde, pero bueno, es marrón. Es marrón. Es, es, marrón. Mira. es marrón, pero es bonito. Sí, pero el dedo queda más bonito porque tiene más brillo. Sí. Aquí parece... No, mira, también. Sí. También tiene brillo. Tiene brillo. Tiene brillo. Mira. Así. Acercarlo un poquito. Sí, tiene brillo. Esto es lo que hay que cerrarlo muy bien porque si no se, sí, se, se, se, se puede seca. secar. Mm. A mí me pasó una vez que con un pegamento... Que no lo cerré bien y se me quedó pegado Y es como una masilla ¿Y ya no lo pudiste utilizar? No, claro como que era de chino Ah, mira Pero vamos, los buenos también se secan sí. Si no se cierran bien, ¿eh? ¿Veis? Y tenemos estos cuatro colores Vamos a seguir enseñando mm, Esos es? son troqueles Bueno, no, son troqueles y, ca y carpetas de embossing, creo, ¿no? Este es embossing, sí 3D embossing y ese es un troquel ese uh -huh. y es para Navidades no no pero tienes que enseñarlo Lucía ahí no lo venía ves este es el troquel que es de Navidad este la, de lo de Belén en y, y, y este es, es el portal, de la el por, no mira es, sí el portal el portal de Belén y la estrella la estrella de este, no, oriente y después aquí alto sí una un pato, oveja y una palmera con coco. pueblecito. Pero una palmera con coco. Parece que tiene una palmera con coco. No había coco, eran dátiles. Estos que son muy muy mayallaneros. Pues estos dos. que hemos comprado? Estos dos. Seguimos. Mira, hemos comprado un libro de pre-recortado que pasamos a enseñaroslo. Es de verano. Es de verano. Y trae... Y trae... 300. ¿Vale? Venga, enséñalo. Mira. Sí, Empieza de, ah, de, aquí de aquí para atrás. No no sé cuánto. Me parece que trae. No sé si trae dos hojas iguales. Dos de cada modelo, creo, sí, ¿ves? Sí. Esta una. Sí, dos. Dos de cada modelo. Eh, Retira, bien, sí. dice, dice el cámara que nos retiremos más para atrás. Venga, pero no, pero tienes que enseñarlo todo. Así. Se va cogiendo. Venga. Es que ya está empezando. Hay que ayudarle. ¿Veis? Esta es otra este es muy bonito. A mí sí. me gustan mucho las flores ¿Veis? Este es el mismo Esta es de estrella, de esta conchas de estrella, Metida así en un tarro Sí Mira este que chulo ah, sí. sí. me encanta esta Es muy chulo Y, y este. el Volkswagen con, el, con la sí. tabla De sur, es muy chula Este es el pulpo, sí. la ballena los, los animales ¿Veis? Trae dos de cada. Esta es chula, ¿eh? Sí. Está es chula. chula. Esta es la misma. Y esta, y estas también son chulas. Sí, estas no vienen precortadas, estas hay que cortarlas con tijera, mira. Ah, sí, sí, sí que vienen, ¿no? Sí, sí vienen. Sí, sí, vienen, creo que sí. si sí, vienen. ¿Hay que... mira, sí, vienen. Sí vienen. Hay algunas que. Mira, si vienen. Y esta también es muy chula. Yo de esta caracola cuando era pequeña encontraba en la playa. ¿Lo ves que viene precortado? precortado. Para, para después adornar los, los álbumes y los proyectos de verano. Sí. Vamos a seguir pasando, que vamos a enseñaros He esto, sí. Primero esto, vale. lo abrimos y ya lo metemos, ¿no? Directamente. Sí. Venga, pues mira hemos, comp hemos comprado una supercarpeta. A ver qué pone aquí. ¿Qué pone aquí? Dice que tiene, mm, a ver, eh, A4, en A4 y es la carpeta para, es eh, un archivo un archivado para almacenar O bien, o el los papeles o, lo, o los sellos, también sí. Pero vamos, yo creo que... Es mejor para que no <risa> no tengo fuerza <risa> Me quedo ahí ya? Sí, Venga, bien. tira eso no importa así si que mira más, más. ¡Uy! Mira, es muy. es grande, ¿eh? Sí, La verdad es que grande. Es A4. Yo diría que es más cuatro. Ah, lo que le coge dentro es A4. Pero es muy grande. Eh, es del largo.. No, de ancho. Yo diría que... Son como seis manos o siete. A ver, mira, que pone por aquí, que lo voy a leer. dice mmm, que puedes meter también carpeta de embossing a 10, que son los papeles también, si son de esto así largo. Y, y ya está. Toma, mira. Lleva aquí un asa. ¿Ves? Para pa llevarlo. Y ahí puedes poner lo que. Ahí en una fundita. Para llevar. Para poner tu nombre, para pa saber momento. lo que tienes. Y ahora vamos y a abrir. es muy bonita así de lunares. Sí. sí, vamos a vivir. Un... A ver, esto hay que quitarlo. Te, te viene con un cartón. Claro, para que no se arrugue. Y te vienen ya. Pasa para acá. Asito. Ah, sí, ah. Te vienen con asas. Con anillas. Con anillas. ¿Ves? Y ahora llevan, tiene hojas que tienen cuatro departamentos, a lo mejor también se pueden meter. Y aquí, a dos. Dos. y aquí de dos. Y ese es de dos. ¿Cuánto trae de dos? Esto lo trae. Sí, el silicato Y aquí trae de una. ¿Cuántas, cuántas? Mira. De, hay, de... Trae de una, tres. De una, tres, tres. Y de dos, una. Eh. Dos, tres. Tres, ¿Y de dos, tres. Y de, de cuatro, cuatro Una dos, Tres de cada Tres de cada Tres de cuatro Tres de cuatro Tres de dos oh, Y tres de uno Entonces Como nosotros tenemos más troqueles Y tenemos más sellos Y se nos iba a quedar corto Pues hemos comprado aparte eh, Más Repuestos Repuestos Repuestos de estas carpetas Que son de uno Son de uno De cuatro De dos y de, de dos, dos otra vez y de, de cuatro, cuatro. ¿Y ¿Cuántas traen? ¿Cuántas hojas traen cada no una? No sé. A ver, lo tiene que poner. A cuatro, cinco, cinco, cinco piezas. Estas de las de cuatro traen cinco. De esta de esa, cinco también. Cinco. cinco. Estas son de cuatro. Sí, Oye, de cuatro, cinco, 5 y, y de una no, no ha pedido ninguna entera, no, no de verdad, no hay más, eh, de las que son enteras no hay pedido no, pues ya está, 3, 3 no, de 2 y 2 de 4, sí. estos son los recambios que van me metidos aquí dentro, sí. vale, entonces pues luego lo vamos a poner y ya, mmm, ya está todo ahí metido, ahora vamos a enseñaros, Vamos a enseñaros papeles que hemos comprado de 30 por 30 Hemos comprado básicos y los de y los que llevan dibujitos. Son de Paper for you, ¿Vale? Y son de 30 por 30 Enseñamos los, ¿Y yo los básicos. Y enseño los básicos, tú enseñas los de dibujitos. Pues enseño yo primero los básicos y tú después enseñas los de dibujitos. ¿Vale? Porque los básicos como es lo que primero, lo que va en, en la base de la hoja de los... Y bueno, es eh, un poco... ¡Uy! Creo que vienen estas, ¿eh? Escucha, escucha, tócala. ¡No, parece tela! ¡Parece tela! ¡Parece ¿Sí? tela! ¿Estas también? Ahora la ves. ¡Guau! qué parece, parece tela, ¿eh? tela! Y mira, si te fijas, mira, cómo está eso. Parece que está tejido, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué guay! Mira... Esta, esta, esta, de lunares, mira esta que bonita con el arcoíris No, esta no, esta es como esto pues, Estas son chulas, eh sí. Mira qué chula Están súper chulas Esta, espera, ya termina yo de enseñar sí. esta y ahora enseña tú la otra Esta de corazones, esta de flores y esta de flores Esta es tan guay eh. Esta es tan chula Ahora estamos sí es que me parece papel, ¿verdad? sí Ahora estamos con estas, que estas ya, ya, ya son como de cartulina o de papel duro. Estas de flores, esta, esta que me encanta, que es como acuarela. Acuarela. De color, ah, para aquí. Ah, es que es doble cara. Sí. Pues entonces la tienes que enseñar por las dos caras. Sí. Claro. Esta. Esta a mí lo que me pasa es que, que tiene como un poquito de... es afinado. Sí Tiene un poquito de, de brillo me parece a mí sí. Uy, cuidado pero... Esta de arco y corazones Y por, y por aquí, detrás del sentimiento Pone e love". I, love you. I love you Esta, esta también es bonita Sí, esta es bonita para poner aquí en medio frases también. Sí y Ah, también está para recortar. Oh, qué pena, porque si recorta esto Tiene que recortar atrás Ya es bonita, esta me eh, gusta mucho. Eso, eh, eh, eso es lo malo. Tienes que decidirte. Aquí. Esta viene... se parece a la que yo te he enseñado antes que es de papel. Sí. Esta es. De papel, de como de hule, parece plástico. Sí. Qué bonita. Y por aquí ah, qué es bonita esta, esta también. De aquí vienen personitas y un corazón. Que sí. pone World Break. No. Love is Love. Esta de es estrellita. Esta de estrellitas de colores. Y por aquí viene esta. La que es como la anterior. De acuarela. Que parecía acuarela. Ah, pero. A, esta. a ver, vamos Ahí a, a buscarla está. Ahí está. Tiene los mismos colores, ¿eh? Sí. Mira. se, se, va se va lo pone mundo. así. Fíjate a qué vez, grande lo puede hacer. Sí. ¿Verdad? Es muy, muy grande. grande. Y, y por, por detrás. Está. Ah, la desterita. Es guay. Después esta de lunares, también. que son de colores. Esta también la hay ahí como de tela. Sí. La misma. Sí. Y ah, este es también. Muy esta también es chula. Esta es muy chula. chula. Da la vuelta. No, no. así ah, porque ten sí, ten te encuentras que te están viendo de allí para acá. Es chula. chula. Sí. Esta me encanta. Ahora es esta que es la misma que hay. Sí. sí. Que de Mira, mira la tienen las también de corazón Sí, ¿no? tienen gaspa. Y por detrás, qué guay. Que son como cinco chicos o chicas. Sí. Que están levantando el puño para arriba con un corazón. Y esta es la Después, última, ¿no? Eh, ah, no, queda otra. ¿eh? No. Esta es la costada. Esta. Que también está guay, así. hace un cuadro. Mira este qué chulo. Y esta es súper wow. guay. Love, oh, que pone ahí Love Wings. Love Wings. Es chula pues estas son la primera colección que hemos recibido de eh, Piper for You que se llama Love mira es lo que Love Wish, Wish. Sí. Es, es como lo que pone en el, en el sentimiento es que tienes que tener mira todas estas que se vayan para arriba así ah, y ahora ya te cuadro te a esta que ¿Eh? en la portada Eso. Es así Y ahora ya te cuadra. la portada. Y ahora... Vamos a enseñaros. Ah, porque tiene por detrás y por delante. Ah, yo me creía que aquí iba a venir... Bueno, pues aprovecha también. Porque el papel blanco también me no carga más. Vamos a enseñaros... Sí, Lucía, enseñarlo tú mientras yo recojo esto, porque si no tenemos mucho. Esta vamos a enseñarla yo creo que después Porque esta o no No, no, enséñala porque yo de esa nada más que Ah, puede ser de esta No, porque es del océano No lo sé, es que no me acuerdo He comprado este papel Que es mm, papel es, velum. Ábrelo porque trae Trae, trae, trae más sea llama papel velú Este, y viene dibujado Sácalo Tiene que venir ¿Uno nada más? No, pierdo. Sácalo Este papel es este es delicado Y ahora tienes que levantarlo porque si no se transparenta lo de abajo Y enséñalo Eso, es. ¿eh? Esto que, yo, que ah. es una gaviota con peces Que son gaviotas con peces Estos de, ah, este son del latillo de los duendes Sí Y este que es como... Vi, que son vinos Vinos, no, no. Son como no. mensaje en una son botella. Como men es como una bueno, botella no tenía mensaje. Sí. Mira, Mira, tiene un faro. Faro. Un barco. barco. Una ballena. ballena. Aquí, Aquí es que lleva la cola, cola como de una, una sirena así. o algo y así. O ¿no? de un destino o algo así. Y son papel verde. Sí. sí. Y vienen dos. Sí. Y vienen dos en el en el paquete. Son chulos sí. eso, eh, también. Sí. Es muy bonito. Pues. Ahora vamos a pasar a enseñar otra colección que también, mientras yo la guardo, Lucía la enseña que es... ¿cómo se llama? De Gritín Y... Y, de, y va también de... Sí, va por adelante y por atrás también Y, y digo, la temática es también... Sí, Marina Marina Pues a ver, hemos comprado porque trae poquitos papel, ¿eh? trae, creo que trae, aquí, aquí lo tiene que, pone. que poner, seis, seis, seis. papeles de, de doble, doble cara, son doble, doble cara y tienen y cada papel, papel 250, 250 gramos. gramos, o sea que son gorditos, ábrela y enseñala. en total serían 12 creo Sí, es que esa colección nada más que tiene seis papeles y, y son muy son muy poquitos porque con seis papeles bueno si, si hace un algún chiquito no pero si hace un álbum grandecito, le metes desplegable, le metes bolsillo, le... entonces sí se te queda corta. Ahora Lucía la va a enseñar. Tira. Es muy chula. La verdad es que sí. En ¿Qué pasa esta. Ah, no. No, es que son así. Por, ah. Porque tú, por ejemplo, esta tirita la cortas con la cizalla... Y la, por ejemplo, en una hoja, por ejemplo, vamos a poner que esto es un álbum, ¿vale? Y entonces tú dices, bueno, pues yo al filito lo voy a poner esto así, ¿ves? Y lo ah, tengo, te, te, vale. ¿vale? Primero es esta. Que pensé el. Sí, es con pintura o tierra rosa por ahí mojada. Mojada. Sí, sí y, y por oh, aquí. aquí Caracol. Son. Caracolas, caracolas y perlas. Y conchitas. Y conchitas. Qué guay. Está muy bonita. Enseña. Ponlo aquí. Así. Y le vas poniendo encima. Después viene esta. Esa regular. Esta regular, perdón también está guay. Porque es un básico. Sí. Eh. Esta es de lunae, pero mira. Viene como manchada así. Como envejecida. Como envejecida. Y ah, por aquí. qué bonita Esta es así bonita Qué chula, ponla más para allá que la vean Mira qué bonita También se puede recortar, eh, Lucía sí. Qué chula Esta es preciosa Esta es preciosa, eh, para hacer La parte de adentro de un álbum o algo queda O preciosa. la portada Imagínate o una portada. un álbum así chiquito A ver, no sé si no sé si, Mira Pero bueno, el lomo lo quitamos, ¿vale? El lomo lo salvamos, pero la portada sí o los tres, porque si, si vinieran Mira. dos Y también podría ser una casita, por ejemplo, esta casita En una aquí, hoja En una hoja Claro otra cas Esta casita, por ejemplo, en esta hoja Tiene idea, la... eh Tiene <risa> mucha idea, eh, Lucía <risa> eh. Ya está cogiendo de ella el punto Y hace lettering, eh ¿A que sí? Y hace journal, eh ¿A que sí? Sí <risa> Que yo no Y croqueta y pizza <risa> esta, esta también es bonita esta también es bonita ¿Sabes qué me parece a mí esta? ¿Qué? Cuando vas andando para la playa no hay unas pasarelas sí. de madera Y la también recuerdas? en las casetas esas de la playa para pa eh, el baño Sí, y por aquí es ah, esta Esta es súper bonita Esta, de esta plales, lleva mira, lleva corales, corales y, y hojitas y estrellas de mar. Qué chula, y perlas. esta también es muy bonita Lucía, ¿tú eres más del rosa o del verde mío? El mí, de Ah, ¿cuál es tu color que te gusta a ti más? El celeste y el lila. El celeste y el lila. O los colores pastel. O los colores pastel. Este después. Te parece una camiseta. Sí, y ah, también parece, guay. como parece también a las casetas. A las casetas de la playa, es ¿verdad? Y este... Al revés. Así. así Mira qué guay este. Esto parece un fondo del mar, ¿eh? Sí. este parece el fondo del mar? Un fondo mar? Del, del mar es en madera, ¿no? Porque en es en madera, madera, como si fuera si a lo mejor o, o un acuario y por, por detrás, detrás se ve la pared. Y y por aquí se ven países, como países. Así ah, sí, es verdad. verdad. Sí, sí es verdad que tienen tiene mapa por aquí, por aquí abajo. abajo. Sí mira. Tengo un mapa. Sí sí sí sí. Muy, es muy chulo. chulo. Es muy chulo. Muy chulo. Después tenemos esta, que es de madera, que esta es en la pasarela. Es una madera envejecida. Mm -hmm. ¿Eh? Muy, Muy chula, chula también. también. Sí. Se ve aquí se ve la, la tachuela, tachuela esta. esta, ¿cómo se, se llama los esto? Los tornillos. Los tornillos esto. Muy y chulo. Y se ven aquí las rayas. Las rayas, está como desgastada. ¡Hala! Sí, por aquí tenemos este. Qué que es un mar bonito, como hecho con acuarela. Qué chulo. Y todo eso por aquí. Te parece que está hecho de trozo porque mira. Sí. ¿Verdad? Qué guay. Y aquí lleva, mira, los nudos marineros. Aquí lleva. sí. Qué bonito. Y lleva aquí un faro, un barco. Qué guay. Las gaviotas. Qué sí. chulísima, ¿eh? A Lucía le gusta mucho. El otro día no fue a la piscina y se quedó conmigo haciendo el árbol. O sea que, fíjate. Y se le pasó la hora volando. Y después pues tenemos Esta este, que también parece madera eh Sí Esta línea que es súper Que es bonita El también fija. Sí Y ah. por aquí tenemos esta Que Qué tiene bonita. banderines así Como de un cumpleaños o algo de barco La Virgen del Carmen Sí Qué A guay. Aquí tiene como un sello sí. De pájaro Pone postcard Aquí tiene otro sello Y aquí y aquí alliado. de aviones... Pero esto me encanta. Qué bonito. Sí. Son y como aquí, imágenes del aquí, mar metido en... en y botes. aquí tiene más aviones, más sellos. Sí, está muy bien. Está también sí. en una colección es bonita, eh. Sí. ¿Y, y estos eso? son tag irrecortables, que yo creo que es la última página. Sí, la última. sí. Porque ya por detrás está la, la contraportada. Mira qué bonito. Esto, Esto para, para recortarle, que para adornarla. Mira, este, qué bonito. Y estos serían, por ejemplo, para hacer tarjetas o para algo. De tag, de para hacer tarjetas. Para ponerlo incluso... Por ejemplo, tú haces una cajita, regala un álbum y le puedes poner cogido en el lacito, le haces el agujerito y le pones... Pues para ti con mucho cariño. O hecho a mano. Claro. Se ata con una y cuerda. Y mira, este por ejemplo... O este finito. Yo lo Yo... Lo pondría cuando por ejemplo estás haciendo un álbum y pues, para marca página ¿También? para poner. Punto de lectura, dice sí. tú. Claro. muy guay. Es muy guay. Pues esta es la colección. Lo que pasa que trae muy poquitos papeles. Este... Esta es la misma, ¿no? Sí, por eso hemos cogido dos, porque trae seis Ah, papeles. la claro. misma. Claro. ¿Ven? Y esta la guardo yo. Y ahora. Cambiamos totalmente de tercio y nos vamos con... Bueno, pues sí, vamos a empezar con... Sí, que es lo primero que viene. Primero viene el otoño. El otoño. Venga, que vamos a enseñar el otoño. Lo nuevo, mira Esta colección que es de... H&M Anco. Anco. Mira, es como muy otoñal, ¿eh? Sí. Bueno, también puede ser de primavera, no, de primavera también, ¿eh? ¿verdad? Sí, pero mira de mucho lo, lo que hace mira, mira, mira, mira lo que haces tú con él. Mira los dibujos, ¿te das cuenta? Sí. Son de 12 por 12, son de 200 gramos y también trae de 150 gramos, ¿eh? Sí. Lo pone ahí. Trae de 200 y de 150 Libro de ácido y de linino y son de 12x12. Lucía lo enseña, no me acuerdo si son una doble ola, qué chulo, Lucía. Mira, aquí te vienen tan. Esos los aperos del jardín. ¿Del campo? Sí, las cosas del campo que también lo puedes recortar. No, es que hay que recortarlo. Sí. Porque es precioso. ¿Qué? Mira, aquí te vienen... ¿Cuántas traen de cada? Uf, pero cuántas. Y son a doble cara, ¿no? Es, bien, traen cuatro de cada ¿Cuatro? cuatro. Vamos. Míralo tú Uno, dos, tres y cuatro Cuatro de cada Por delante de y por de detrás cada. Y estas son, yo creo que estas son De las de 150 Sí, y te vienen aquí para recortar Claro, claro si tú esto tú tiras y sales tira. No, no tienes que coger Unas tijeras o no. algo Para recortar Mira, mira esta, que chula ya esta bota. de botas y trae 4 cuatro. Cuatro. a ver esta es igual mira por detrás la de la de las botas trae así Así ah, que Tres trae flores. Trae flores, ¿veis? Las botas y las flores. No Pasamos en la, la siguiente. Y estas son guantes, guantes de, de jardín. De jardín. Y son muy bonitos porque traen sí, son muchas distintos. variedades. Sí. Y por atrás Parece otra hierba, ¿no? Milas. Son hierbas. Y trae un cuarto, de hora. Un cuarto de, hora. de hora. Eso tiene un cuarto de hora. Eso es verdad. Además, este no tiene que ir. Nunca yo lo... como. Como si estuviera en 3D, ¿verdad? En 3D, como si fueran Aquí como. Espera, espera, espera. Vamos a hacer así, mira. Brillan. ¿Las ves? Sí, las fresas brillan. Como si tuvieran. como si fueran pegatinas 3D y que brillaran. Qué guay. Y por detrás de qué color. Ah, detrás. chula. Eh, son melocotones. Melocotones Me flores. Qué chula. Tienen cuatro. Venga, pasamos. Y ahora vienen las zanahorias en zanahoria Esta ¿Qué? no, esta son, es que yo le paso la mano estas son normales sí. estas no tienen un brillo se qué parecen chula. a un cuento que yo yo no tengo sé si son zanahoria. zanahoria o rábanos pero habrá de todo si son de zanahoria se parecen a un cuento que tengo yo de zanahoria está guay, dale la vuelta a ver qué traen por detrás traen hojas Esparragueras. se no. llaman hojas de esparraguera mm. son chulas y Estoy tocando por para arriba, a ver si, a ver si traen... No. Esta es la tercera y esta es la cuarta. Así igual no traen. Estos sí, sí es son rabanitos. Sí, sí, esos, esos son rabanitos. Y tampoco tienen textura. No. La fresa es la que más me está sorprendiendo. Muy chula. Esta, que son como puntitos de hojas. Sí. Como aquí. si las hojas hubieran caído, ¿no? ¿no? Pronto, sí. ¿Y ahora? Guisante Guisante <risa> ¿Esto tampoco ¿Esto? Pues ¿Esta? Pues sí que tiene, ¿eh? Esta Mira, Lucía Esta Sí Mira, toca aquí ¡Ah, sí! Lo guisante lo guisante. <risa> Los guisantes son 3D Los guisantes son 3D Son como las fresa ¡Qué guay! y por atrás enredadera. ¿no? Enredadera enredaderas de esas eh, sí. pasa y esta es de campanillas no sí qué guay estas son enredaderas no. ¿Esta, no estas no estas quedarían pues, bonitas para una casa de hadas de hadas algo así quedan bonitas y por ¿Y atrás por son gallinas y patos y patos pato. oca oh, esta bonita también, sí. a mí me gusta. Ah, esta no tenía. De momento más que había dos que tuvieran. Sí, esto tampoco. tampoco. Estas son flores. Flores. No. ¿Y por detrás? ¿Y por detrás? Eh, ¿Girasoles? No. no, más flores, yo no sé. ¿Jamines? No. no eh, ¿Jacinto? Arriba hay otro. Eh, ay, no, es que no me sale. Es que no me acuerdo cómo se llama esa flor. No me sale. Margarita. Ah, guay. Margarita. Margarita. Margarita tienen más pétalos. Pero se parecen a las margaritas. Y esta también. Y por último. Esta tampoco tiene. Parece como de cartón esta, o de algo. Mira, se ven son son mezclillas porque esta no es igual sí. que esta. Y, y mira ahí, estas son las. Yo creo que trae de todas. Sí, trae de todas. Y por detrás, qué bonita. Igual de todas. A ver. Es, verdad, es igual, pero en gris. Pero mira, mira, que mira, que Lucía. Esto es una solada, ¿no ves que? Es, es como, como dorado. Es como dorada. Es como estas cosas. Sí. Pero. Es como reflejito, ¿verdad? Es, pero como en bien, gris. Bien. Y el brillo. Es chula, ¿eh? Pero es casi igual, ¿no? Bien. Son, son las mismas, pero en otro color. Sí, yo diría que es la pero, misma. Pero solamente que esta tiene brillo, ¿no? Sí, y esta ¿no? quizá a lo mejor mira también, ¿no? Ah, pero por ahí también. Pero esta tiene un poquito de volumen, ¿no? Que se ve... Yo, yo no le veo el, volumen. Se ve un poquito más claro. Ah. En yo le veo como un reflejillo doradito. Sí, claro. Pero en el gris se lo he notado enseguida, ¿eh? Sí. En el gris se notan como puntitos dorados. Sí. Y me sí. parece que ya está. Yes. Y con esta colección... Compramos los charms que son las zanahorias, chams son Zanahoria. los colgantes que se le ponen a, sí. a los lomos, ¿vale? Yo? Sí, sello sí, sellos, y los chipoas, que los chipoas eh, yo no sé si son adhesivos. No, no, sé. no sé lo que son, ¿eh? yo no quería que eran adhesivos. No sé, no lo pone ¿no? Premium, chipoas. Mira, es que son co como cartulitos. O sea, es que son sí, gordos? Sí, son es que son gordos, ¿eh? Sí, sí, sí. Son gordos. Son gorditos Y trae un montón Bueno, eso sí, al final del vídeo Lo pongo sobre la mesa Y le hago con la cámara así un barrido Y bueno, lo vamos a dejar en este punto Porque Lucía Su madre, su padre, su hermana Su primo, su prima, su tía y su tío Están abajo esperando a que terminemos de grabar el vídeo Y te a tener que ir Así que, pues nada La próxima vez La próxima vez que Lucía venga por aquí pues terminaremos el álbum que y lo, y lo grabamos, ¿vale Lucía? Vale. Y lo grabamos. Porque aún estamos en ellos. Es que esta tarde yo no estaba, cuando ya llegaba ya estaban ellos en la piscina. Y hemos grabado un ratito nada más. Sí. Pero prometemos volver. ¿a que sí? sí? Sí. Y además Lucía mmm, Que es de las buenas. Que hace lettering. Yo no hago lettering, pero ella lo borda. ¿Hace journal? Que ella lo hace también, ¿a que sí? ¿Y qué más hace? Eh, hago un montón de dibujos. ¿Montó ah, ya Y hace, me, me ha dicho hoy un secreto que tiene ella, pa para hacer los dibujos adhesivos, adhesivo. ¿a que ¿A sí? Que los recorto, hay que dejar un poquito de filo blanco y después lo yo lo plastifico con piso. Y después le pone por atrás cinta de doble cara y ya está. Y ya está, ya tiene un adhesivo. ¿Eh? Pues bueno. nada. Ya. Mira, aquí, aquí está su hermana, su hermana que se, se llama, llama Alicia. Alicia. Y os va a decir aquí también, a la hola, tío, hola, hola, Alicia. Ahí, ahí, ahí vamos, Le <ríe> <Me> da vergüenza, le <ríe> da un poquillo de vergüenza <ríe> todavía. Mira, es que, es que, es que tenemos una bola que y tiene un abuelo que se llama Javier ¿Qué dice? abuelo que Javier, Javier Ah, que tiene un abuelo que se llama Javier Claro, su abuelo es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha visto Mira lo que ha es esto, Lucía, Alicia Aquí está el chachi Mira por dentro Para chachi, ¿no? Y al próximo día cuando venga le vamos a hacer la hoja para poner las fotos tuyas y de Lucía y de Mami y de Papi. Pero aquí que te falta la Aquí ¿Qué falta más? la hoja. Y esto es una hoja de diamante. Fíjate. Y de Pero hoja. A mí me gusta este queso. Esto este parece cubito de hielo. Se sí. va a al queso. Al queso. Se va a al, al queso. Al queso, al queso. Y por dentro sí. lleva flor y pajarito, mira. Llevo. Pero lo que sí. me gusta más es el, ¿Te gustan los pajaritos? Me gusta el rosa Ah, ¿te gusta el rosa? Anda Y, y el violeta Y el, ¿Y el, naranja? el naranja y el naranja? Pues entonces te gustan todos los colores, ¿no? Sí Me parece a mí que si sí, el, el, ¿El negro te gusta? Yo tengo una cocinita ¿Tú tienes una cocinita? Sí ¿Sí? ¿Y haces hace comida en la, en la cocinita? Sí ¿Tú sí. qué quieres cuando sea mayor? Sí. A subir los calladitos de mayores. Eso que ha dicho. Subirse los calladitos de mayores. Ah, subirse la calladitos un, un cuadrado. Un cuadrado. Mira, un cuadrado. Pues nada, con esto nos despedimos. Le decimos adiós. Venga. Adiós. I'm